Bienvenido a Astrofriki, el canal donde encontrarás la respuesta a todas tus preguntas sobre el espacio. Si quieres aprender astronomía, astronáutica o historia espacial, sé bienvenido. Y si quieres escuchar chistes malos y bromas de cuñado, también. Hasta en el vídeo de presentación me tienes que tocar los coj... Anda, dilo, que lo estás deseando. Vale, de vez en cuando desmontaré teorías de la conspiración e historias de ovnis, pero solo si sois buenos. Los episodios de Astrofrikis se publican un viernes de cada dos, seguidos de un vlog para cubrir el hueco y dorarle la píldora al algoritmo de YouTube. Si te acuerdas de hacerlo. Tú te estás buscando un problema. Y no lo olvidéis. Elevad la vista al cielo y sed Astrofrikis. A más ver... ¡Y suscribíos! Astrofriki.